Oh, no. Señoras, señores, muy buenas y bienvenidos a la Iron League. Bienvenidos, un saludo de quien les habla de Francisco Javier Navarrete. Bienvenidos a esta carrera. Bueno, ahora me pone Antonio Álvarez, no, no he cambiado para nada. <ríe> y bueno, señoras, señores, bienvenidos a esta primera carrera de la Iron League. Aquí estoy. Muy buenas. Hola a todos. Bueno, pues termina la espera. Tenemos un nuevo campeonato que, bueno, seguro que os va a flipar. Tenemos un campeonato, como siempre, rindiendo homenaje a estos titanes de hierro. Y esta vez rindiendo a un campeonato, pues, que es puro motorsport americano. Como es el campeonato IMSA con los grupos C, los grupos 5 y los GTO. Bueno, eh, perdonad que llegue ahí medio, medio tarde. Eh... Espero que, que podáis perdonarme. Eh, he tenido problemas internos. Un, un enchufe me ha dado por saco justo cuando iba a, a conectarme. Y bueno, eh, vamos a irnos ya a la pista porque ya acaba de comenzar la sesión de clasificación. Ahí estamos ya. Vamos a ir ajustando ya niveles. Señoras, señores, eh, bienvenidos a esta Iron League. Ya habéis visto qué más épica me he montado. Y bueno, de momento estoy solo, no se me ha podido unir nadie como comentarista, eh, pero bueno, espero poder arreglarlo pronto. Eh, bueno, poco a poco vamos a ir presentando los pilotos, aunque parece que de momento pues no somos tantos, parece. Eh, eso sí, tenemos una inscripción bastante aceptable, eh, limitamos eh, las parrillas a 11 pilotos por categoría, un total de 33 pueden participar y de momento pues. En GTO pues, se han cumplido las expectativas, tenemos 11 inscritos en la categoría GTO Y bueno, y también tenemos 7 en el grupo C, la categoría más rápida por así decirlo Y 8 en los grupos 5, unos grupos 5 que son unas auténticas bestias Mira, como veis, hay gente pues tratando de, de progresar, vamos a ir viendo coches y bueno, ahí tenemos... A uno de los contendientes al título. A Rita Cazagua. De goma quemada. Ahí le vemos. Eh, tratando de marcar ya tiempo. De momento, molcando en morado. No hay ningún tiempo aún en el server. Va a ser el primero en marcar tiempo. Y ahí lo tenemos. 1-15-1. Eh, se ha cambiado. Ahí vemos. Y ahí está ahora Nemanja Radovanovic. De momento va a ser el primero en marcar tiempo en la categoría GTO. Ahí le vemos con... Y repite, Radovanovich, esta vez en la categoría, en la segunda categoría. Aunque bueno, los grupos 5 están bastante igualaditos, eh. eh en, sobre todo en, en recta. Luego el paso por curva, los GTO sí que ganan por paliza. Eh, bueno, vamos a seguir presentando más gente. Bueno, ahí vemos a Máximo Maceroni. Tercer clasificado la temporada anterior en la Season 1 de la Iron League con los Touring Classics. Ahí le, le vemos. Eh, ha marcado tiempo ya con ese audi maravilloso eh, y Bueno, <ríe> que decir de, de máximo Va a dar mucha guerra seguramente eh, Vamos a ver por ahí a más gente Vamos a por ejemplo Incorporaciones eh, Primera temporada La Simpson la temporada anterior no estuvo en el grupo 5 Ahí vemos a Carles Pauch No sé si lo he dicho bien Pauch o Pauchs no, no sé cómo ya ya me confirmará si lo he dicho bien y bueno eh, también vamos a tener guerra en el grupo c ahí tenemos a edu mil. edu mil que consiguió dominar con mano de hierro la categoría y bueno ha marcado eh, el segundo mejor tiempo trompeando en la línea de meta eh, segundo mejor tiempo para él, de momento 1-15, eh, 2 décimas de diferencia con el japonés Takazawa eh, bueno, tenemos muchos frentes abiertos aquí así que bueno eh, tendremos sobre todo también la, la carrera durará 1 hora 20 minutos, 80 minutos y habrá parada obligatoria muy importante esto porque no vamos a ver optimización. la parada es obligatoria eh, bueno, vamos a ir viendo más pilotos. Vamos a irnos a, a ver qué es lo que ocurre en la tercera categoría, en grupo 5. Ahí vemos a Margatel marcando tiempo ahora mismo. Es segundo en la categoría, décimo en la general. Y que bueno, se las va a ver con un viejo conocido de momento. Pues se las está viendo con un viejo conocido como es. Trenzano. Trenzano, compañero de. Con el que corrí, tuve el placer de correr en él con él en pedal a fondo aquella época de R-Factor 1. También en. Eh, alguna que otra vez me he encontrado en Race room Y bueno, de momento está marcando el mejor tiempo. En el grupo 5. Ahora tenía ahí un piloto por delante. por detrás de. De los GTO. Creo que era. Kenny Fernández. Ahí le vemos. Piloto de la categoría GTO. Una categoría GTO que está prácticamente copado por, por los Audi y los Ford. De momento tenemos tres Ford, tres Audi y este coche este Nissan que de momento pilota Kevin Fernández. Eh, bueno, por ahí vamos a seguir viendo, vamos a ir viendo. Y bueno, parece que el podio va a estar decidido prácticamente en Grupo B. Al final parece que no ha habido tanta asistencia de. Los grupos C solo tenemos tres, Tenemos a Takazawa, Ovil y a Luis Jaén De momento en el... En la parrilla Y tenemos siete pilotos De la categoría GTO Y siete también de grupo 5 ¿eh? Muy importante esto Porque luego para Los doblajes va a estar <ríe> Muy interesante Vamos a ir dando vueltas Y bueno, ahí vemos a Chesley todavía no ha marcado tiempo pero está ahí buscando cuando quedan ocho minutos vamos a pasarnos ya eh, por el chat de momento solo tenemos a dos tenemos a estefano francesco que anima a los integrantes del equipo balas Chao Estefano. y a peri garage peri Garage que también nos saluda desde twitch eh, bueno, el equipo Balas que está muy bien representado con Máximo Macheroni, también con Carmín de Carpentiero, creo que también está en el grupo 5. Máximo Macheroni está en GTO con el Audi. Eh, y si no recuerdo mal, también eh, se ha apuntado a hace escasos minutos, bueno, hace horas, Antonio Armiento también, aunque creo que no ha dado tiempo a darle de alta. Y bueno, vamos a ir echando. Eh, estoy mirando también el Discord porque parece que Aitor Iglesias no le deja entrar. Bueno, parece que tiene. Aitor Iglesias iba eh, es uno de los participantes. Finalmente no ha podido entrar. Y bueno. Eh. Una pena, porque nos daría más participación todavía ahora <risa> sí buena participación eh, 14 y 3 17 coches en pista Ahí vemos a Carmine de Carcentiero De momento en el circuito Y vamos a volver a la categoría de Grupo C Vamos a ver qué ocurre con Omil y con Takazawa Cuando quedan 6 minutos Edu Omil pilotando el Nissan eh, lo malo del grupo C es que solo hay dos modelos a elegir. Este Nissan R90, si no, me, si no me equivoco en el nombre. Y el Porsche 962. Una auténtica bestia, vamos. Los dos son auténticas bestias. Y bueno, de momento parece que los Porsche pues, no van a estar en, en el circuito. Eh, y bueno, otra cosa muy importante. Eh, la carrera, luego veréis en eh, el temporizador que eh, pondrá 83 minutos en vez de 80. Es que eh, se hará procedimiento de salida lanzada. Eh, uy, perdonad, que tengo problemas con. Uy, tengo problemas con los auriculares. A ver. ¡Ay! Perdonadme. Ha empezado a sonarme por el monitor. Eh, necesito unos nuevos. <risa> Eh, bueno, eh, ahí vemos ya a 2000 que ha marcado el mejor tiempo, ahora sí, 1148 su mejor vuelta, 1-15, 1 ahora las tornas se cambian, ahora dos décimas de diferencia entre el nipón y el español. Eh, bueno, ahí tenemos ya, vamos a volver a la categoría GTO, vemos a Radovanovic que de momento se las está viendo... Con Alejandro Tomeno, ¿eh? otro de los candidatos a ganar esta segunda categoría, la categoría GTO. De momento los tres Audis copando la clasificación. La verdad es que este Audi pues es muy, muy buen coche. Es de los pocos que tiene tracción a las cuatro ruedas. Y la verdad es que el control en curva es bestial. Yo lo, yo lo he probado y es un coche increíble, la verdad. Increíble. Ahí vemos a Gradovanovic, de momento mejorando su propio tiempo. Eh, 1.24-4-27 para Gradovanovic, su mejor vuelta. Tomino está en la misma décima, 1.20. No, está un segundo, perdón. 1.23-4, le ha sacado un segundo. Un segundo exacto. Y bueno, parece que se ha encontrado ahora el serbio con un grupo 5 por ahí. Creo que era el de Carles Fauch. Voy a, por, voy a decirle Fauch porque estoy un poco aquí perdido. Y vamos a irnos aquí atrás. Ahí vemos a Trentano de momento marcando la pole. Vamos a ver a Carmine Carpentiero en ese Zaxpeed Capri. Precioso este Zaxpeed. Vamos a subirnos en él. Y escuchamos. Escuchábamos el sonido de ese Zaxby Capri, precioso ese coche. Eh, bueno, de momento marcando el segundo mejor tiempo en el grupo 5. 1.34, 1.32 para Trenzano, que ya está en boxes, ha marcado su vuelta y se ha ido. Eh, tercero desde momento Carles Fox con ese BMW, ese pequeñito, ese coche que es. Mortal, vamos, es muy muy nervioso. Eh, la poca distancia entre ellos lo hace un coche muy nervioso, muy duro también de competir con él. De momento, como decimos, tercero. Con 1.32, la verdad, a dos segundos. Hay un mundo ahí entre. Y la, entre Trenzano y Carpentiero y los demás. Y luego también aquí hay mucha igualdad, ¿eh? Está, Carl, está Carlos Faux, tercero. Jesli también, 1.32, cero en la misma décima. Margatel. 1.32.4 Luego está Bernard Civi 1.32.9 Y Sebas 133 1.33.4 De momento... Ah, oh, bueno, tenemos una última entrada ahí de, de última hora. Tenemos otro grupo C ¿eh? que va a ser un Porsche. Ahí le tenemos Xavi López. Lo <ríe> Ahí está. Ya queda un minuto y medio. No creo que le dé tiempo a marcar una vuelta. Así que eh, saldrá cuarto. No sé si la máquina automáticamente... Le pone cuarto para evitar problemas al tratar de adelantar a los coches más lentos. Y bueno, eh, también, ostras, no lo, no lo habíamos mencionado, no lo habíamos mencionado, que tenemos también participación femenina. Ahí la tenemos. Ana Fructuoso, ahí está participando de Virtual racing Girona junto con su pareja con Sebas Pavegar, los dos ahí dándolo todo. Esta vez no la tenemos en el chat animando a Sebas, sino que la tenemos en pista. Al, la piloto de Virtual Racing Girona De momento séptima posición de la categoría GTO Con un 1.29.7 Su mejor vuelta en ese Ford Mustang Que también pilota eh, Ezequiel Terminando En esta categoría los dos Ford que de momento tenemos Los tres, tres. Tenemos a Ezequiel Terminando A Ana Fructuoso Y también a Mateo Catelán. Ahí tenemos termina la, la Qualifying y ahí vemos, ¡Omil! pole para la categoría! Grupo C, Tomeno Pole para el CTO y Carmine Carpentiero se lleva la vuelta rápida en grupo 5. Supera a Trenzano. Bueno, vamos a ver porque Trenzano todavía estaba dando vuelta, pero no sé si le va a dar tiempo. Ya se acaba el. Ahora sí si se acaba el tiempo. Es que pone la clasificación unos 25 segundos antes. Y bueno, eh, voy a escribir por el server, porque estoy aquí con el server. Eh, que recuerden que hay salida lanzada, ¿eh? Ahí vemos. Eh, hay que poner... Bueno, esperad, Bueno, perdonad que, que esté aquí liado escribiendo. Eh, vamos a dar un repaso a la de eso. Bueno, ahí vemos a Luis Peixoto. Eh, animando a, a Eduomil. Y, y vemos a Bepe Casadio Ciao Bepe. chao Pepe. Eh, uno de los administradores de Ballas Racing Team. Ahí le vemos. Eh, y bueno, Peri, Peri Garaje. Nos dice en Twitch que si esta carrera es oficial, bueno, tengo que explicártelo, tengo que explicártelo que esto es una comunidad de comunidades, digamos, también tenemos las nuestras propias, Resident Spain es, por así decirlo, una comunidad de comunidades. Te puedes meter ahí, informarte, porque ahí aglutinamos sobre todo de habla española y alguna que otra cosa sí que es medio oficial, pero de momento no tenemos esa oficialidad. Eh, Propiamente dicha, aún así, pues bueno, pásatelo en grande, métete por Race Room Spain, búscanos en internet y poco, a poco Y ya veré, ya verás qué bien te lo pasas eh, Bueno, eh, ahora tenemos tres minutos Ya queda un minuto para la salida uh -huh. Eh, bueno perdonad el silencio es que estoy escribiendo para luego dar el mensaje a los pilotos ya que bueno es un procedimiento en el que bueno van a en cuando el semáforo se ponga en verde saldremos en vuelta de formación y luego pues En la última curva pues, como si salieran de una Slow Zone, pues se dará banderazo verde eh, Bueno, va a comenzar la carrera, eh, bueno va a comenzar ahora la vuelta de formación, espero que lo hagan bien eh, Han tenido dos tests para practicarlo, así que bueno, espero que salga todo perfecto Ahora Formation Lab, lo diré ahora en cuanto de eso, en cuanto estén todos ahí para comenzar lo copiaré por si acaso tengo que escribirlo. Quedan 30 segundos para que todos los pilotos se pongan en la parrilla. Ahí vemos cómo se van poniendo todos. La pole finalmente va a ser para e en la categoría de C1. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y... Bueno, quedan 9 segundos. ¿Hay algún piloto? Bueno, ahí está. Se va a poner el semáforo en verde y en cuanto se ponga en verde tiene que empezar la vuelta de formación. Y ahí está. Comienza ahora la vuelta de formación. Vamos a ver. Uy, hay algún toque por ahí. Vamos a ver. ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Ojo! No, no, no, no. Aquí, aquí hay alguno que no se ha enterado, como Macheroni y Gado van a ser descalificados. Bueno, van a ser descalificados Macheroni y Radovanovic, que ahora están Radovanovic, que bueno se ha quedado en pista Macheroni, pero lo siento, lo dijimos que si, salta, si se saltaban la, la La salida, pues no había... Pon, no había... Perdón. Nenargado Gonich, descalificado. Se saltó la salida. Y, como decimos, Maccheroni descalificado también. Una pena. Mira que lo hemos dicho, que no aceleraran. Se esperaran Y quedan descalificados Espero que no le hayan hecho mucho daño A los demás pilotos Porque ha habido ahí toques eh, Vamos a ver Bueno, lo estaban diciendo ¿eh? Y bueno Eh... Sigue la vuelta de formación Vamos a ver, parece que de momento todos se están colocando más o menos También se ha quedado por ahí A ver Vamos a ver, parece que se han quedado un poco dispersos Bueno, no, no, sí, ahí están Se están pegando ya todos los coches Bueno, vamos a ver, tengo otra vez problemas con los cascos Se me van un poco el sonido pero dame esos de esos Bueno, ya ha dado ok Y bueno, va a comenzar ya la carrera Ahora sí que sí Ahí lo vemos Primera vuelta ya, sí que sí De esta Iron League Comienza la carrera Ahí lo vemos Ahora sí que sí Justo cuando salen de la última curva Ahí vemos cómo van saliendo todos los pilotos De momento todo bien, todo ordenadito Y vamos a ir viendo A todos los pilotos Ahí vemos ahora Vamos a ver si se me pone todo bien Ya lo que me faltaba, que ahora salte todo Bueno, ahí vemos a e que lidera la carrera Vamos a irnos un poquito por detrás Porque se ven ahora luchas por detrás Ahí vemos a Jesley tratando de... Mantener la tercera posición ante Carles fox Ahí están en paralelo. Ya saben, una hora 20 de carrera. Bueno, ya 19. Eh, bueno, le metemos esos tres minutos más o menos extra para que eh, den esa vuelta de formación y más o menos se calcula bien. Bueno, ahí vemos a fox Y detrás tiene a Margatelle, a Bernard Civil y a Sebas de eh. Bueno, ahí está Jesli que consigue aguantar muy bien eh, a Carles. De momento ahí tenemos esa primera lucha. Luego por ahí delante no hay mucho de momento. Carmine Carpentiero, que de momento está ahí metido entre los GTOs. Eh, bueno, como decíamos, eh, estos Grupo 5, eh, quien sepa, quien sea bueno, puede meterse entre los GTOs. Pero los GTOs, luego en paso por curva, son muy, muy rápidos. Eh, vamos a ir viendo, ahí está bueno, segundo está ahí Trenzano aguantando con ese Chevrolet Corvette Greenwood del equipo a fondo por la bella el andorrano Trenzano y bueno, vamos a quedarnos de momento con esta batalla aunque vamos a irnos primero a ver, dónde están Takazawa o y Luis Jaén eh, creo que al final eh, Xavi López al final creo que se ha caído ahí vemos a takazawa que de momento eh, tiene dos segundos de diferencia con eh, edu eh, ¡Hola! se ha chocado se ha chocado se ha ido recto adiós oh, abandona a takazawa a las primeras de cambio se va a llevar el cero bueno vaya manera de empezar el campeonato se ha ido recto se ha chocado y creo que ha roto el motor bueno vamos a volver aquí que de momento parece que aquí eh, de carrera de resistencia poco, eh Ahí vemos a Seba Favrevat eh, Séptimo Una pena Takasawa porque... No venía haciéndolo mal eh, A ver qué es lo que ocurre Estamos de momento también echándole un vistazo... bueno pues eh, a pues eh, ha, eh, ha sido uno de los perjudicados así que bueno vamos a tener que, que eso y bueno oh, xavi lópez lo siento pero no he visto el mensaje tarde ya no podía entrar eh, se ha quedado en el calentamiento y bueno eh, parece que aquí se está dirimiendo un poco parece que carles ha tenido problemas se ha quedado atrás eh, de momento poco podemos ver Ahí está. Tratando de progresar. Y bueno, vamos a irnos a GTO. Que vemos a Mateo Catelán ahí. Progresando. Bueno, ahí tenemos. Uf, cómo suena este coche. Casi me deja sordo. <ríe> Duelo de Forge. Mateo Catelán con Ezequiel terminando. Y bueno, de momento todos un poco con calma tensa. Haciendo su ritmo. Y. De momento el Catalán que quiere De momento mantenerse delante mejor de Del argentino de Cherminando Que está ahí Peleando De momento con, por ese tercer escalón del podio En el grupo de GTO GTO Bueno De momento tenemos tres bajas eh, Macheroni y Radovanovic que se han saltado la salida La forma la vuelta de formación y. Eh, Takasawa que ha tenido que empezar con problemas. Eh, y bueno. Ahí está. Y vamos a volver un poco atrás porque parece que. Fabera, ahora Gatel también estáis detrás, Mark Gatel. Parece que ha tenido problemas también. Eh, Mark. Y bueno, uff, se va ahí muy exterior. Esta última curva del circuito de Mid-Ohio. Eh, es muy.. Muy complicada. <ríe> y. hecho, lo, lo veíamos. A, a ver, bueno, vamos a volver ahí a GTO. Ahí vemos a Mateo Catelán. Que adelanta a Ezequiel terminando. Y vamos a ver. <ríe> De momento parece que se escapa. Y por ahí detrás, sí, vemos también a, a Margatel. Y, uy, no se me ve la repetición. perdona Iba a meter la repetición, pero se me ha quedado. Me he quedado con el molde. Perdonadme, me he quedado con el molde. A ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues parece que tengo problemas con los replays. No me deja reproducirlos eso que. Bueno, no, es que no no ha, no ha grabado la repetición. Bueno. Vamos a intentar resolverlo de mientras. ¡Uy! Bueno, Marcatel que de momento se va fuera. Estaba intentando adelantar ahí a A Sebas Fabegat. Y de momento no lo ha conseguido. Mm. Eh, vamos a ir viendo a ver dónde puedo yo configurar esto. Ahí está, bueno, pues ahí vemos a Seba Fábio de nuevo. Y ahora se está pegando a Bernad Civit. A Bernad Civit Ahí le vemos En ese Chevrolet no es el el Corvette como vosotros pensáis Este es diferente, este es el Decon Monza El Chevrolet Decon Monza Ahí lo vemos y ahora sí, tratando de progresar, ahora vamos a comprobar, eh, sí, ahora sí me ha guardado la repetición, <ríe> así que bueno, eh, vamos a hacer unas pruebas, si me permitís, mientras, eh... lo vemos, vale, sí, perfecto, tenemos la, la repetición, ahí ve veíamos a Sebas Pabegart, que de momento está ya echándole... El aliento en la nuca a ese Fabcar. Al Fabcar de. De Bernard Civit. Y vamos a ver si consigue adelantarlo. También se está pegando ahora por detrás otra vez Margatel. De momento, eh, distancias largas. Catelán que como hemos dicho antes, ha adelantado a Ezequiel terminando. Pero de momento, eh, como decimos.. Eh, Va a estar la cosa, vamos a ver qué es lo que ocurre Sobre todo en las paradas de bon en boxes eh, Cuando quede más o menos una hora se abrirá la ventana Esto va por ventana en boxes Y... Mmm, ahora mismo pues es eso Se abre más o menos, creo que se abre sobre una hora Por lo menos en la carrera de test cuando queda una hora se abre la ventana Y creo que se alarga por lo menos hasta los últimos 20 15 minutos que ya se cierra la ventana de parada obligatoria y vamos a ver ahora a ver a Margatel que está ahí muy pegado a, a sebastavegat que ha, ha, no ha traccionado bien en esa salida de curva vamos de saber si ese capri puede con el chevy que el chevy parece que tiene un motor increíble <ríe> Ahí vemos, sigue de momento pegado o Sea fábrica Parece que ese Chevy está muy bien configurado para las curvas, porque en las curvas se acerca de nuevo a ver a la Civit. Nos subimos en el Papcar. Uy, vaya, a punto de tocarle. Pierde el control, se pone en paralelo. Eh, eh, Fabrigat y Gatel. Bueno, se van a tocar, se van a tocar. Casi se tocan. Increíble. Y bueno, adelanta Margatel. Increíble lo que ha hecho Margatel Bueno, pues buen adelantamiento de. Del piloto de. A fondo por la bella. Que de momento está dando espectáculo, ¿eh? Está dando un buen espectáculo aquí en esta categoría de grupo 5. Vamos a ver. Eh, vemos por ahí que salta la clasificación. Eh, vamos a repasar a Alejandro Tomeno. Eh, y bueno, terminando, que ahora parece que. Eh, le ha dado caza a Mateo Catelán. Ahí vemos a Edu O'Mill que está doblando. Doblajes, hay que tener mucho cuidado con esos doblajes. Y. ¡Uy, uy, uy! uy, uy se fue, se fue Catelán, se fue Catalán, Se fue Catalán, Se fue Catelán. Por la hierba. Y pierde la posición. Bueno, ahí lo veíamos. Vamos a ver aquí ahora. Yo creo que, que le ha confundido un poco ahí el doblaje. Ahí le vemos, ha perdido el control. Una pena porque venía haciéndolo más o menos bien. Y ahora vamos a ver a Jesly Está dando caza a Ana Fructuoso eh, de la de otra categoría. Ana Fructuoso, bueno, pues... Imagino que estará siguiendo la misma estrategia que se, que su pareja Sebas. Poquito a poco recogiendo cadáveres. De momento ya sale a séptimo en la categoría. Ya es quinta. Eh... Eso sí, en circunstancias diferentes, pero eh, ahí está. Ahí está. Eh, bueno, Jesli que de momento ahí la, la vemos alcanzando a Tenzano. Bueno, ahora Tenzano parece que ha tenido problemas. No sé si ha parado, si es que ha, ha hecho la parada. Pero ahí vemos a, a Tenzano, el piloto de Andorra, que de momento es segundo en la clasificación del grupo 5. Así que vamos a irnos ahora aquí. Eh, vamos a irnos con Mateo Catelán otra vez. A ver si consigue alcanzar a, a los que tiene a Ezequiel terminando. Y bueno, ahora que hay alguna que otra distancia por ahí, bueno, no. Es que está ahora Sebas Fabregal Margatel parece que ha vuelto a perder la posición con. Con Sebas Fabregal Bueno, se las están dando ahí. En, está, está interesante la cosa, eh. Está interesante la cosa. Eh, esto es lo malo de tener tres categorías. Hay cosas interesantes por todos lados. Vamos a volver ahí a Catalán. Uy, ahí está. Parece que está doblando a carles Fauch. Me ha parecido ver que que polvo. Bueno, le ha adelantado por por encima del piano que separa la salida del pit lane. Hay que tener mucho cuidado porque aquí la salida del pit lane es un poco confusa. Así que bueno. Eh, seguimos aquí, <ríe> la verdad es que, madre mía, ya lo sé ya, ya estoy aquí un poco, digo eh, eh, ¿a dónde miro? ¿a dónde miro? <ríe> no es increíble, vamos a ver qué es lo que ocurre, ahí vemos a Agatel que vuelve a acercarse a Bernard Civid. Eh, Bernard Civid es Fabcar, eh, bueno aquí es Fabcar, es una adaptación americana del del ya archiconocido Porsche eh, 934, también apodado Moby Dick Este coche que, que vemos ahora mismo en pantalla Con decoración de Apple, me parece Si no me equivoco <ríe> Bueno, no, este no es. es Es que hay uno blanco que es de, de decoración de Apple <ríe> Y la verdad es que está bastante chulo Este es de Bajan, O No sé cómo se dice exactamente Y bueno, vamos a ver Porque ahora parece que ha traccionado muy bien Sebas Zabregat Vamos a subirnos en su coche. Y bueno, uff, sí, parece que en recta este Movidic pues tira bastante. Va a tener que intentar echarle el guante en la zona revirada. Y lo mismo le pasa a Margatel, que de momento mientras tenga el rebufo Sebas, pues no va a progresar. <ríe> ahí bueno, vamos a ver, ahí está ahora intentando ponerse en paralelo Gatel con Sebas Fabregat. Eh, interesante ver cómo se desarrolla. Eh, y bueno, parece que. Uy, uy, uy, le ha tocado ahí un poco Sebas, se frena. Ha tocado a Bernad Civit y ahora le ha pasado Gatel, que ahora va en busca de Bernad Civit, que de momento está aguantando la cuarta posición de la categoría. Jesly que por momentos parece alcanzar a Trentano Eh. <laughs> Y ojo, ojo, uy. Por ahí fuera. Uy, uy, uy, uy, Bernard Civit. Parece que se ha salido. Se ha salido Bernard Civit. Y ahora ha pasado. Se tiene que haber tocado con Gatel. O eso tiene pinta. Porque Seba Fagat ha pasado hacia adelante con su Chevy Decon. Bueno, vamos a... Ahora que ya parece que hay algo más de calma. Gatel parece que está otra vez detrás de Bernard Civit. Vamos a repasar de momento en grupo C. Desgraciadamente. Pues bueno. Teníamos 7 apuntados, solo han venido 3. Takazawa se ha quedado fuera. Y solo tenemos dos. Edu mil primero. Lidera la carrera. Y Luis Jaén. Eh, eh, está en segunda posición. Luego tenemos Alejandro Tomeno, te, primera posición. Tercero de la General. Liderando con 32 segundos de ventaja sobre Kevin Fernández. Eh, Está dominando con mano de hierro Alejandro Tomeno con ese Audi. Luego, tercero en el grupo de GTO es Ezequiel Terminando, que no se quita de la chepa a Mateo Catelán, que es el cuarto. Sexto en la general. Y luego tenemos quinto en la categoría y cierra de momento la clasificación. Ana Fructuoso, octava en la general. Luego nos vamos al grupo 5, Carmine Carpentiero. Ahí la tenemos al piloto suizo termine carpentiero, primera posición de momento bastante ventaja sobre trenzano, que es segundo y que tiene cerca a Jesli. A Lee, que es ahora mismo tercero. Cuarto en la categoría de grupo 5 Es Sebas Fabregat, un décimo en la general. Luego tenemos a Bernard Civit, que está ya a seis segundos detrás tiene a marc Gatel y de momento cierra la clasificación carles fauch vamos a ver y vemos por ahí un coche por detrás es un nissan creo que es el de Kevin fernández que parece que va con el morro sí parece que ha tenido alguna salida de pista y va con el morro algo apoyado bueno pues vamos a ver eh, vamos a quedarnos aquí jesli jesli que está ahí pegado muy pegado a, a trenzano dentro de poco empezará la ventana de parados en boxes aunque bueno de momento eh, los neumáticos que llevan los pilotos, pues, son bastante variopintas las estrategias. Eh, tenemos, eh, hay diferentes nombres eh, para GTO y para los, tanto Grupo C como Grupo 5. Y vamos a ver, ahí está, cubriendo el interior. Eh, ah, bueno, sí, que se había dejado doblar por Luis Jaén. Y vamos a ver, ahora puede aprovechar Jess vamos a ver porque qué puede poner el aprieto a trenzano están en paralelo le ha metido el coche pero la aceleración descomunal de ese greenwood le deja atrás tiene mucha más potencia mucha más aceleración ese chévere corvette vamos a ver ahora Tracciona a Jesly va a intentar apurar el piloto va a intentar por ahí bueno ya ven qué diferencia de potencia entre Jesley y Y eso que, que el Capri corre también, ¿eh? El Capri también corre. Vamos a irnos aquí detrás. Y bueno, vamos a ver si Gatel por fin se deshace de Bernard Civit. Eh, muy importante también. Aunque es una carrera de resistencia, muchas veces eh, te interesa adelantar a alguien o, o no. Muchas veces te interesa adelantar porque llevas un mejor ritmo y y puedes intentar a lo mejor pillar a alguien que a lo mejor tarda más tiempo en boxes en boxes por delante tuya muchas veces interesa interesa eso y bueno estamos viendo que, que el capri está está sufriendo de velocidad punta aquí en este circuito eh, de momento parece ser uno de los más lentos junto con con el bmw de carles fauch eh, decorado de jagger master eh, y bueno eh, vamos a ver si lo intentan en la zona revirada del circuito de Mid Ohio ya sabéis primera carrera en el circuito de Mid Ohio y cal... este campeonato serán ¡Uy! ¡Oh! vaya le ha tocado le ha tocado por detrás intenta recuperarlo la le espera deportivamente Margatel y bueno ahora se está dejando pasar porque ha encontrado dos coches GTO ahí y bueno ahora perdi... ahora sí que ha perdido un poco de distancia en el en, en la clasificación bueno a ver eh, dónde nos podemos ir vamos a intentar irnos por ejemplo aquí a esta pelea que acaba de pasar eh, mateo catelán que ahora parece que mantiene la distancia mantiene el ritmo ritmos bastante parecidos entre catelán y Cherminando ahí le vemos aunque pone batalla por p5 es por la eh, tercera de la categoría gto terminando ocupa la tercera mateo catelán la cuarta de gto y de momento como decimos muy muy igualado de momento última vuelta eso sí ahora sí que ha, ha caído un poco el ritmo catelán 128 3 la última vuelta 127 9 la de terminando eso sí, sus mejores vueltas eh, ha sido más rápido. Catelán, 1.27.7. Bueno, y ya queda una hora. Menos de una hora de carrera. Y ya se ha abierto la ventana de boxes. Imaginamos que en unos 20 minutos, pues... Es, intentarán aguantar un poco más de la mitad para hacer esa parada obligatoria. Que de momento aquí no tengo... Bueno, aquí está tengo en el monitor... Para apuntarlo, pero de momento nadie ha entrado en boxes Así que vamos a ver qué es lo que ocurre En unos minutos el baile ya mismo empieza, muy importante el, Tanto el consumo como la el desgaste Pues... Eh, están a uno y bueno, hoy oh, vaya paseo por la hierba de Mateo Caterán, pero ¿qué ha hecho? Se ha ido a toda pastilla por la hierba. Vamos a ver cómo lo salve, cómo lo salve, cómo lo salve. Madre mía, lo ha salvado sin irse al muro. Madre mía, lo que ha hecho Mateo Caterán, sí, que se ha ido casi a full por la hierba. Casi a full por la hierba. Y bueno, vamos a saludar por aquí. Iba a leer el canal de YouTube, pero he visto a Caterán esa esa excursión por la hierba. Yo no sé cómo, ¿no? No ha trompeado. Pero vamos, le he visto... Creo que, que se estaba dejando doblar y, y, y se le ha ido el coche. Bueno, vamos a saludar aquí... Eh, bueno, a Peri Garaje, que ha, que ha dicho que se va a pasar por allí. Eh, y vamos. Seguro que, que no te arrepentirás. Eh, saludamos también a... Paco FS. A Fran Machuca. Ahí está, jefe. Muy buenas. Y a Ana Martín, que... Anima a Nuski a... Imagino que a Ana Fructuoso. Y bueno, también anu, an, animando a Sebas, a los dos, a Sebas y a Ana Fructuoso, que están ahí corriendo. Y bueno, Sebas Fabrea, que de momento lo está haciendo muy bien. Cuarto en la categoría Grupo 5, quinta Ana Fructuoso en categoría GTO. Ahí está Catelán marcándose un, un derrapaje. Vamos a irnos un poco atrás, ahí vemos, bueno, Catel que por fin ha conseguido adelantar a bernard Civit. Y parece que está siendo doblado, sí. Por Carmine Carpentiero. Está perdiendo vuelta. Carmine Carpentiero está doblando. Está eh, teniendo un ritmo endiablado. Está marcando 1, 29, 5 07 La vuelta rápida. Su vuelta rápida personal. Y de momento es, eh, comparado, por ejemplo, con Trenzano, 1.31-1. Y, 1, 1, y eh, el grupo de fábrica Gatel y Civit. Su mejor vuelta ha sido 1.33.5. 1.32.2 para Gatel. Y Civit 1.33.6. Está, están. Yendo a un ritmo demencial el piloto suizo. Increíble. Madre mía. Bueno, vamos a intentar volver aquí. Bueno, ahí vemos ahora que en la contra atrasada Jessly. ¡Hola! Oh, vale, le va a adelantar hasta por. ¿Por dónde le ha pasado? ¿Por dónde le ha pasado? <risa> Increíble. Vamos a ver. Va a intentar devolvérsela eh, Trenzano. Se la va a intentar devolver Trenzano. No lo va a conseguir. Sí. Ahora viene la recta. Ahora viene la recta. Aquí es donde puede ganar el Chevy. Vamos a ver ahí. Y ahí está en paralelo. Adelanta Trenzano. Bueno, ¿y, ¿y con qué...? Con qué solvencia ha adelantado tenzana Jesley Jesley se lo había currado y bueno, a ver, cuidado, cuidado, que vuelve Jesley a por más. Ahora en la zona revirada, en esta zona revirada del circuito de Mid <ríe> Está Tiene ventaja el Capri Vamos a ver Vamos con esta cámara Más animada Chulísima. Y bueno... ¡Uh! ¡Qué trayazo le ha pegado a Jessly! Lo hemos podido ver ahí en detalle. Nos subimos al volante de del Capri. Bueno, a la cabina. Y bueno, ¡uf! Ha tenido que abrir la trazada Jessly porque si no se lo comía. Bueno, eh, aquí estamos viendo acciones que, que no parecen de, de una carrera de resistencia. ¿eh? Sí, se está viendo bastante agresividad, bastante ganas de... Bastantes ganas de, de hacerlo bien. Uy uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Que lo pierde, que lo pierde. Y bueno, ahí está doblando el ¿eh? 20. Cuidado, cuidado, Jesli. Cuidado, Jesley, que.. Tienes una tercera posición muy bonita. Y de momento. Ahí está aguantando. Eh, por delante. Eh, bueno. La verdad es que está siendo entretenida esta categoría de grupo 5, ¿eh? Está, nos está dando más ratos esta categoría ahora mismo que, <ríe> que los demás, la verdad. Eh, vamos a ver la repetición. Uy, sí, vaya, vale, se me ha ido el, el, el dedo en la repetición. Perdonadme, iba a poner la, el último adelantamiento. Vaya, mío. Y bueno, de momento eh, la cosa está tranquila, vamos a. A ver a los grupos C de momento. Eh, Edu lidera la carrera como decíamos antes. Ahí va doblando y vemos a Kevin Fernández. Veo a Kevin Fernández el indicador de daño al 100%. No está siendo una carrera fácil para Kevin Fernández. Eso sí, está aguantando la segunda posición de los GTO. Con 11 segundos de ventaja sobre terminando y Mateo catelán que están más o menos ahí igualadillos no bueno ahora están más distanciados eh, y bueno ah mira sí eh, por cierto informarles eh, si estáis viendo al lado de los nombres esos puntitos eh, vacíos esa, ese es el indicador de eh, cuando los pilotos han tomado han cogido han tomado la parada obligatoria ya sabéis que hay parada obligatoria y cuando hagan la parada seguramente ahí se indicará en ese puntito Que de momento está vacío, se indicará iluminado, imagino Y otra vez ahí estaba Jesly acercándose, estaba a medio, a medio segundo Y fijaos ahora que aumenta la diferencia un segundo, es que Por pura potencia trenzano le saca un segundo a Jesly, Un segundo le saca el corvette Greenwood a... A trenzano y luego eh, esa distancia se va reduciendo Ya veis que ya otra vez está en menos de un segundo Lo estáis viendo ahí en la comparativa Y bueno, eh, la, el, los circuitos que vamos a tener Es que no hemos hablado tampoco de, del calendario Hemos llegado aquí muy justos <ríe> He tenido problemas con, con, con la luz en mi casa un cable, un cable que se ha soltado por ahí en, en un enchufe que... Y que encima estaba escondido detrás de un sofá Así que, bueno Ahí vemos, fijaos, ya está otra vez pegado Ahora, fijaos eh, Cómo aumenta la distancia Ahora parece que va a aumentar un poquito más Ha traccionado mejor, pensado, que Jesly Pero fijaos En una pequeña recta ya está otra vez a más de un segundo Ahora llega esta curva que El capi es un poco mejor Ya veis que otra vez cuatro décimas Y vuelve a aumentar y fijaos ahora la burrada, fijaos ahora la burrada. Y eh, me parece que veo... Uy, sí, ha habido problemas para Margatel. Sí, ha tenido problemas, ha tompeado, le ha adelantado Bernat Civit. Bueno, vamos a ver, ahí está. Vamos a seguir aquí. Ya veis que va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y le saca prácticamente un segundo a la hora de la frenada. La verdad es que está siendo una, to una tortura para Jesli. Jesly va a soñar con, con. esa trasera del Corvette Greenwood. De Trenzano. Eh, bueno, de momento eh, vemos también. Eh, interesante también ver esto. Eh, Bernard Civit, que parece que está igualando el ritmo. Poco a poco parece que se va acercando a Seba Favrigat. Seba Fabrigat ahora ha tenido una vuelta invalidada. Su mejor vuelta es 1.335, 1.336 para... Eh, perdón. 335 para... A ver, se va Fabregat, ahí le vemos. Un momento. 335 y 336 para eh, Bernard Civit. Bernard Civit. Y la vuelta invalidada ha sido para Fabregat Y bueno, cuidado, a ver. Sí, tenemos ya la primera parada en boxes. Ana Fructuoso para ya en boxes. Pues bueno, le quedan aún 50 minutos. Vamos a ver porque... Yo creo que va a sufrir un poquito por lo menos de, de gomas. Va a tener más desgaste seguramente en la parte final de, de la carrera. Ahí vemos la parada en boxes. Y vamos a, a ver por helicóptero a Jessie otra vez eh... Ya me gustaría a mí ver más por ahí. Ahí vemos la distancia. Y no, enfocamos ahora a ver la Civit. Que, como decimos, poco a poco parece que va dando caza al Chevy con de Sebas Fabegat. Ahora mismo, dos segundos y medio de diferencia. Uf, a punto de irse Civit por la hierba. <ríe> De momento, como decimos... Eh, ahora un poco de calma tensa, por así decirlo. Ahí lo vemos. De momento, llegando ahí. ¿Eh? ¡Olva! ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? Se nos va el beso. Y bueno, ahí vemos ahora a Jesli, que ha vuelto a adelantar a Trenzano. Nos lo hemos perdido. Ahí se nos había ido un poco... Tenemos problemas con, con el overlay un poco. Y bueno, ya veis que ahora tiene el, donde está la decimotercera posición de la general en afectuoso que... Eh, ahora se le ha encendido un color verde ahí en su marcador indicando que ya ha hecho la parada obligatoria. Y bueno, ahora otra vez Tenzano. Otra vez Tenzano. No, le cierra la trazada. Le cierra la trazada y vamos a ver porque ahora en esta recta sí que va a tener que intentar... Uy, parece que le ha culeado el coche a Trenzano Vamos a verlo desde aquí, que se le ve vea al volante Pero mira, ahí está acercándose y cuidado que está por ahí anda fructuoso Llega la frenada Llega la frenada y... Uy, se la devuelve y se va por fuera Trenzano Se va por fuera Trenzano Y yo creo que ahora sí que sí Va a poder respirar un poco Jessly Que ya estaba desesperado Iba ya casi a la desesperada Vamos a verlo repetido Increíble El duelo que han mantenido Yesli y Tenzano Con, con qué maestría ha Se ha mantenido ahí detrás de un coche Más fuerte Por lo menos en aceleración Y Ha conseguido Adelantar de nuevo eh, Vamos a irnos a la categoría GTO. Vamos a enfocar Estamos intentando enfocar a todos un poco y bueno, ahí vemos a Alejandro Tomeno liderando la categoría de GTO. A ver qué es lo que ocurre de aquí al final. A ver qué es lo que ocurre. De momento, ahora sí que sí, un poco de calma tensa. No hay, digamos, más parados en boxes, aunque... Esperar, tendremos que esperar un par de vueltas todavía Seguramente Por lo menos hasta Que queden 40 minutos la mitad de carrera Más o menos Pues para eh, Comentar pues un poco Las paradas para ver qué, qué es lo que ocurre Vamos a, a ver el autodirector Ahí está, ahora nos enfoca a Edu 1000 Que está segundo, ¿qué ha pasado con Edu 1000? No ha parado en boxes, habrá tenido algún problema le ha adelantado Luis Caín. Bueno, ya veis que, que pasan cosas y como estoy solo, nadie las ve. Estoy liado para allá y para acá y, y nos hemos perdido. Que ahora el 2000 está a la casa de Luis Caín. Ha habido cambio de líder. Ahí está. Bueno, vamos a quedarnos aquí un momento. Vamos a ver la categoría de grupo C. Que desgraciadamente solo hemos tenido dos de siete. Bueno, tres de siete. Bueno, no, corrijo 4 de 7, lo que pasa es que Xavi López luego ha tenido problemas con el ordenador Y no ha podido participar Bueno, pues... Eh... Y bueno, de momento, eh, Marcheroni, pues que el pobre se ha quedado un poco... Eh... Eh, bueno, Radovanovic parece que, bueno, lo estábamos diciendo, eh... lo habíamos dicho que quien se saltara el procedimiento lo había dicho en varias ocasiones que iba a ser descalificado. Y parece que no lo sabían, eh, y que no sabían del procedimiento cuando se ha estado diciendo... Eh, durante todo, todos estos días, durante todas estas semanas. Y bueno, vamos a volver a la carrera, que es lo que nos concierne. Porque Edu Mil ya le ha dado caza ahí a Luis Jaén. La verdad es que hay mucha diferencia. 1.16-5. La vuelta rápida de O'Mil Jaén. 1.17. Y bueno. Fácil, ya adelantado. Eduomil a Luis Jaén. Vuelven a cambiarse las tornas. Aunque bueno, Luis Jaén, pues de momento ahí está aguantando y a ver qué es lo que ocurre eh, bueno eh, vamos a ver por detrás porque parece que se va a volver a juntar el grupito en, eh, en los grupos 5 porque está a medio segundo de bernard civit y bernard civit este grupito que ahora mismo se ha formado aquí de dos está a 2 segundos casi tres de, eh, de Sebas Fabregas poco a poco le están recortando vuelta a vuelta está el ritmo bastante igualado de momento 34 ahora han clavado la décima fábrica de gatel sí que ha hecho 133 1 está siendo bastante rápido eh, gatel y a ver qué es lo que ocurre por delante no de momento ahí vemos bueno se va, lo va a intentar por fuera vamos a ver porque ahora tendrá las ruedas sucias le intenta tocar sigue por dentro bueno qué agresivo Gatel ¡Qué agresivo Margatel! Que. Está tratando de deshacerse de Bernat Civit. Sabe que a lo mejor la parada se acerca y que puede perder la posibilidad de intentar adelantar posiciones con la estrategia. Bueno, le, le toca otra vez, le echa afuera Margatell a bernard Civit. Y ahora sí que sí, no, en paralelo. Cuidado que viene también Edu Mil. Ahora parece que desiste Gatel. Parece que desiste Margatel de adelantar. Y esto, pues le está viniendo bien a, a Sebas Fabregat. Que se está escapando. Ahora está a 3 segundos. Ahora se, ahora está reduciéndose el gap. Y bueno, vamos a ver. Lo va a intentar por fuera. y es muy difícil. Ahí fue, por fuera es muy difícil. Y. Vuelve a estar por delante. Civit. Sí, bueno, vemos más. Actividad importante. Mateo Catelán. Bueno, oiga, más que Está parando en boxes ahora Mateo Catelán. Piloto italiano. Que si no recuerdo mal es también del equipo Balas. Sí, ahí está Balas. Eh, está formado por Machelón y Catelán. Los dos pilotos en categoría GTO. Y bueno, vamos a ver. Civid, Gatel. Otra vez ahí los dos en la refriega. Ya con, con menos neumáticos, la verdad. Va eh, a estar interesante. Y a ver, eh, ahora cuidado que tienen doblado, tienen que dejar pasar a Kevin Fernández. Kevin Fernández que está ahora mismo en segunda posición, aguantando y poco a poco se le está viniendo encima a Ezequiel terminando. Ya está a seis segundos. Eh, Vamos a ver, porque puede que haya pelea, sobre todo después de la parada en boxes. Vamos a ver ahora Gatel que puede hacer la del listo de intentar colarse detrás del GTO. No lo consigue. Y vamos a ver. <risa> Interesante ver qué es lo que ocurre ahora. Eh, Mateo Caterán que de momento en boxes. Uy, va a intentarlo por fuera. Se lleva los conos. Como decimos, Mar Gatel está muy, muy agresivo. Muy agresivo ahí a ver qué es lo que ocurre de momento parece que consiguen frenar el coche y bueno quedan 41 minutos como hemos visto ya hay alguna que otra parada y vamos a ver porque kevin fernández ahí tenemos tiene la amenaza de Ezequiel terminando está ahora a cuatro segundos y medio le está recortando una barbaridad en la última vuelta la ha recortado un segundo 27 5 ha hecho terminando 28 8. ha hecho Kevin Fernández, eh, Fernández que está teniendo problemas, está con el coche dañado. Obviamente tiene que parar, ambos tienen que parar. Así que bueno, vamos a ver cuándo lo hace Kevin. Que imagino que estará aguantando hasta casi esta vuelta. Ahora está tratando de doblar ahí. Consigue pasar ahora a Sebas Fabregat. Haciendo el doblaje. Sebas Fabregat, que como decimos está cuarto. Está ahí aguantando a las puertas del podio. Aunque bueno, está ahora mismo a un minuto... 15 segundos, 74 segundos de Trenzano. Y Trenzano está ahora mismo a 5,3 de Jesli. El que sigue intratable es Carmine Carpentiero, que está teniendo un ritmo hablado Sigue aún por debajo de 1,30. ¿eh? Está a, a, al ritmo de, de los últimos de, de GTO. ¿eh? Y bueno, ahí vemos a Seba Fabriad que justo a la mitad hace la parada. Y vamos a ver por aquí. De momento sí, en una vuelta más. Tanto Civil como Margatel. Que ahora sí que ha conseguido adelantar. Y se escapa Gatel. Vamos a ver cuidado porque <ríe> vienen los doblajes. Y creo que por detrás viene también Ana Fructuoso. Que viene en plan envuelta de estos dos. Así que vamos a ver. Eh, ese coche tiene más potencia. Bueno, ahora en recta no. <ríe> Y parece que ahora Gatel ha conseguido una ligera ventaja, aunque parece que se está acercando mucho ahora con ese Fabcar 934. Vamos a ver. Bueno, pues parece que de momento pues se va a poder escapar Gatel. Igual que se ha ido escapando poco a poco Jessly, que la vemos ahora mismo en el pit lane. Importante esta parada, porque luego tendrá que parar Trenzano. Vamos a ver si aguanta más. También habrá que ver cuánta gasolina le queda. Y a lo mejor también intenta aguantar eh, lo más posible. Creo que cuando quedan 20 minutos, 20-25, no, no me acuerdo exactamente. Hice la primera carrera de test con ellos. La ventana se paraba más o menos, se cerraba más o menos a los 20 minutos. Así que bueno, si no quieren llevarse una sanción, cuidado, cuidado. Eh, bueno, eh, vamos a repasar. Bueno, mejor esperamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, y Jesley sigue en el box, está repostando. Bueno, parece que ha tenido problemas. Tiene el capó abollado. Jesley ha tenido problemas, a lo mejor está reparando el coche. Y eso, pues le puede costar la, la, la tercera posición que, que de momento lleva. Eh, bueno, vamos a ver. Ahí sale ya jesly De momento lo va a hacer en quinta posición. Por delante de Carles Fauch y de Seba Fabriga que ya ha hecho su parada. Ahí vemos a Carles Fauch. Que aguanta de momento en la decimotercera de la general. Vamos a ir viendo. De momento. En los tres primeros. No hay mucha. mucho cambio. Eh, y vamos a ver qué es lo que ocurre En esta categoría de momento Tomeno está liderando con 35 segundos de ventaja Bueno, sí, ha hecho ya la parada Tomeno Alejandro Tomeno ha salido con 35 segundos de ventaja Tenía más o menos un minuto de diferencia con Kevin Fernández Que de momento está ahora a 35 segundos Ahí vemos a Kevin Fernández Y Ezequiel Terminando, que es tercero, ahora mismo está a 7.3 de Kevin Fernández. Y vamos a ver Catelán, que ha hecho la parada. Eh, interesante ver dónde sale Terminando, que de momento eh, parece que ha doblado a Mateo Catelán. Creo que sí, sí, lleva 31 vueltas. Y Catelán ahora va a llegar. Bueno, tiene una vuelta de diferencia. La parada de Catalán ha sido muy, muy larga, por lo que veo. Eh. Carpentiero que de momento no ha parado El líder de Grupo 5 Y está, la verdad es que Lleva un ritmo endiablado Como lo decíamos antes Bueno, justo ahora va el líder de Grupo 5 A boxes Ese Capri que va A carril de boxes Y vamos a ir adelante Vamos a aprovechar ahora que hay un poco de calma relativa Para leer bueno, de momento saludamos a Jeto Geto Retired, es Jeto Getronas. También a Ana Martín, que la hemos saludado antes. A Macheroni, que está ahí en el chat también. Y vamos a ver, de momento, como decíamos, eh, liderando Edu 2000 segundo Luis Jaén en grupo C. Una pena, solo tenemos dos grupos C. Y eso que teníamos siete apuntados. Y teníamos eh, voy a decirlo eh, confirmados confirmados eh, teníamos confirmados también Aitor Iglesias del grupo 5 estaban pero no ha podido entrar también teníamos confirmado a Xavi López eh, Aitor García Andoin que me parece que no sé no estoy seguro si al final se iba a renunciar a la plaza que tenía en GTO también no ha podido venir si estoy mirando bueno Takazawa, como decimos ha abandonado también estaba confirmado bueno ya no había nadie más confirmado y teníamos por ahí también a josé vicente ismael rosell del grupo c que no han venido no, no han podido asistir a esta primera carrera no han confirmado su presencia y no han podido venir y también tenemos a que bueno, no hemos podido aceptarlo ya, sí, seguramente en la próxima carrera estará dentro de dos semanas. Antonio Armiento tampoco ha venido Diego Troitas y bueno, tampoco está el brasileño Pedro Magalaes. Pedro Magalaes también con el grupo C no ha venido y Dusan Milor, Miloradovic que eh, del grupo GTO bueno, vemos por ahí más. Escucha la sirena. Escucha la sirena del Pit Lane. Y para Kevin Fernández. Interesante esta parada. Vamos a ver si para. Si intenta aguantar los daños. O los repara. Y terminando que de momento ahora. Toma esa segunda posición. Vemos a, también a, vamos a ver quién más ha parado. Para le ha parado Fabiat. Eso ya lo sabíamos. Carpentiero. Mateo Catelán. Y Alejandro Tomeno, quedan por parar. Eh, Eduomil, Luis Caén, Pensano eh, También falta. Creo que margatel sí. margatel también nos falta por parar. Interesante ver dónde sale ahora. También Bernard Civic no ha parado. Y Carlos Fauch, que tampoco ha parado. Vamos a ver si. Ahora no se entera alguno de que hay que parar. Bueno. Ya para Luis Jaén. Uy, vaya, sin morro. ¿Qué le ha pasado a Luis Jaén? Bueno, eh, aquí eh, eh, pasan las cosas cuando no los miras. ¿eh? Es como en el capítulo ese de los Simpsons. Eh, eh, en el que Homer le dice a, a su hijo. Eh, ¿Por qué no se estrellan ahí? Los coches eh, se estellan cuando, cuando no los miras. Bueno. Eh, uf, ya nos queda poco más de media hora 32 minutos para finalizar esta carrera primera carrera de iron league segunda temporada si son dos imsa vintage el de la imsa y vamos a ver <ríe> eh, de momento bueno para ver la también y carles fauch también paran en el pit lane Terminando, bueno, interesante ver esto. Terminando, ¿dónde sale? Ya está Kevin Fernández en pista. Parece que tiene unos veintipocos segundos de ventaja. Y vamos a ver, sale terminando. Sale terminando. Vamos a ver dónde sale. Vamos a ver si funciona el tag Map. No. A ver, sí. Sí. Y parece que va a salir por delante con 15 segundos de diferencia. Sí. Sale con 15 segundos de diferencia que Kevin Fernández. Ahí está ahora en recta de meta. Y interesante también a ver dónde sale Bernard Civit. Porque estaba ahí en lucha con Sebas Fabegat. Y parece que sí, sí. Pasa Sebas Fabegat. Va a pasar a tanto a Civit como a Fauch. Recupera la quinta posición de la categoría. Sebas Fabegat que de momento lo está haciendo bastante bien. Ha estado incluso coqueteando ahí con el podio. Y bueno, de momento a ver ha perdido una vuelta con jesli está una vuelta una pena vamos a ver si consigue recuperar la vuelta o no pero queda media hora falta por parar margatel vamos a ver hay de momento eh, 29 segundos entre este hombre jesli y margatel margatel tiene que parar también falta por parar trenzano y falta Eduomil. Y bueno, está tratando de alargar más la vida de, de su neumático medio. Luis Caén ha puesto el blando. Eh, también vemos, eh, por ejemplo, Jesley, Faber, Civit han, han salido del pit lane con la blanda. Y Fauch, que de momento sigue en el pit lane. Está ahí, cambia de duras a blandas. Y sale del pit lane. Ahí le vemos. Primera participación también en Race Room Spain. Por lo menos en esta. Esta categoría. En este sitio. Y bueno, ahí vemos Trenzano. Trenzano que. Muy importante ver dónde sale. Que de momento, como decimos, ha conseguido adelantar a Carpentiero. Estaba a 25 segundos. Y bueno, vamos a ver, tiene ahí. Ahora Civit está doblando a bernard Civit. Y cuidado que. Civit viene cerca. Ahí está Trenzano. Vamos a poner el track map. Ahí lo vemos. Eh, la línea de meta. Bueno, no sale el punto de. Ahí, bueno, pasa ahora Mateo Catelán y Carpentiero. Sí, finalmente recupera la primera posición. Y vamos a ver porque la cosa va a estar ahí con Jesli. Con Jesli. Vamos a ver, está ahora. Vamos a ver por dónde va. No, va todavía por la recta trasera. Así que bueno. Parece que va a salir Sobrado Tenzano. De momento sigue en el pit lane. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¡Uy, epa! Que se me va esto. Jesli y cuidado también Margatel, ¿eh? Margatel le puede adelantar. Margatel sí, no va al box. Es verdad, tenía que parar también. Tenía que parar y Jesli, vamos a ver. Tenzano sigue en el box. Margatel entra ahora a boxes. Vamos a ver, está la segunda posición de la categoría en juego. Ahí está Jessly pasando por línea de meta. No sale Trenzano. ¿Qué le pasa a Trenzano? ¿Qué le pasa a Trenzano? Estará llenando mucho el depósito. Y Jessly que va a conseguir la segunda posición adaptando a Gatelli a Trenzano. Vamos a ver. Vemos a los dos, a Mar Gatelli y a Trenzano. En el pit lane, ahí vemos ya a Trenzano que sale. Bueno, pues va a quedarse en esa tercera posición y vamos a ver si consigue darle caza ahora con neumáticos nuevos a Jesli. Edomil, que como decimos, aún no ha parado. Y bueno, Luis Jaime parece que tiene bastantes daños. Sigue parado en el pit lane y ya ha perdido una vuelta con Edomil, que todavía no ha parado en el boxes. Eh, nos quedan 28 minutos y allí ya el rum-rum, eh. El rum-rum de. De que tiene que parar. Porque si no, será sancionado. No. No creo. Creo que no descalifica, pero sí que te mete una sanción importante. Creo que de un drive-thru, me parece, o dos, no lo sé. Pero una una buena sanción te meten. Vamos a ver, Luis Hain, que de momento sigue ahí en el box. Yo creo que se ha ido a, a por una botella de agua. Y Margatel sigue ahí también en el, en el carril de boxes. Y bueno, de momento, eh, como decimos, Cherminando eh, ha conseguido la segunda posición de la categoría y tiene a 12, a 12 segundos a Kevin Fernández que está ahí aguantando. De momento, en la última vuelta ha sido más rápido Kevin Fernández. 1.26-8, 1.27-7 para Cherminando. Ahora 10 segundos. Ahí lo vemos, a ver si nos sale. <risa> Ahora no nos sale la información. Como decíamos, eh, ya solo queda ahí. Y bueno, como decimos, de momento solamente tenemos el abandono de Takazagua. Macherón y Radoanovich han sido descalificados por saltarse la salida. La salida de vuelta de formación. Y han provocado daños, eh, por ejemplo, a Rita Kazagua que no ha podido terminar por culpa de, de esos daños. A ver... ¿Qué es lo que ocurre de aquí en adelante? Y bueno, eh, lo, lo, lo había dicho antes, pero eh, no al final no, no lo he hecho... Decir que las seis carreras que tendremos en este campeonato en la segunda season de la Iron League. Después de esta carrera en Mid-Ohio nos iremos a Japón, al Twin Ring y Luego eh, el 5 de noviembre, eh, Twin Ring y será el 22 de octubre dentro de dos semanas. Luego WeatherTech Raceway Laguna Seca, ya no es el Mazda Laguna Seca, lo han cambiado el nombre. 5 de noviembre en Laguna Seca, 19 de noviembre, dos semanas después estaremos en el circuito de Spa-Franco Champs, después penúltima carrera del calendario el 3 de diciembre en Nürburgring, el Nürburgring GP y finalizaremos el 17 de diciembre otra vez en tierras americanas en el Daytona International Speedway, interesante para ver y para vivir esta carrera estas carreras eh, bueno eh, nos quedamos ahora con Edu Mil que sigue sin parar ¿eh? vamos a ver si, a, si se le va a acabar la ventana de paradas y, y no va a poder entrar eso sí está aguantando muy bien esos neumáticos medios como decimos con el hielo de 2000, el hielo de 2000 <ríe> le echa hielo a los neumáticos y ahí aguanta todo lo que puede y más pero esta vez no va a poder aguantar una carrera de 80 minutos entera tiene que, que parar tiene que parar obligatoriamente y bueno perdonadme. otra vez tengo problemas con con el audio se me traba uy perdonadme perdonadme voy a ver si alguien dice algo bueno el chat está bastante parado Venga, animad, animad, hombre. Animad a, a quien queráis, hombre. <ríe> de momento seguimos ahí con... Con esto. Eh, con el... Con la carrera. Y bueno, vamos a repasar ya que... A falta de la parada. Bueno, ahí está ahora Edumil parando. Primera posición. Eh, Luis Jaén al final la vuelta a pista. Pero está a tres vueltas. Y bueno, uy, veíamos por ahí un coche por la hierba. Era el de Bernard Civit. Se ha ido por la hierba. Y bueno, vamos a ver. Uy, a ver, es que se me vuelve loco un, el overlay un poco. Vamos a ver aquí. Eh, no, vale. Pensaba que había alguna vuelta en la clasificación. Pero no. Eh, bueno, eh, como decimos, Ego Mil, que está ahora en boxes y tiene ahora dos vueltas de diferencia con Luis jaén ese va previsiblemente, a no ser que pase nada, va a ser eh, la clasificación en grupo C. Va a ser el podio para Luis Jaén. Luego tenemos primero en GTO a Alejandro Tomeno, que también lleva una vuelta de ventaja sobre Ezequiel Cherminando, que es el segundo en el grupo C. También luego tenemos a 10 segundos de Cherminando a Kevin Fernández. Tercera posición del grupo GTO luego también a una vuelta está Mateo Catelán, el italiano de Palas y quinto está en esta clasificación de GTO Ana Fructuoso, octava en la general luego pasamos al grupo 5 donde está dominando Carmine Carpentiero lleva un minuto 07 de ventaja sobre el segundo clasificado Jesli. Jesli que ha conseguido quitarse de encima Agatel y a Trenzano Que estaba bastante igualada la cosa Hasta entonces Y me lleva una vuelta de ventaja Trenzano Bueno, no, perdón 38 segundos Trenzano De jesly Luego A una vuelta está Margatel casi Margatel está cuarto En la categoría de grupo 5 Quinto Sebas Fabregat la misma posición que, que Ana Fructuoso. Eh, sexto es Bernard Civid. Y cierra la clasificación a 39 segundos de Civid. Carles Fauch. Eh, no es Bernard Civid el que sale ahí en el overlay. Ahora le, ahí le tenemos. Carles Fauch. Última posición de la general del 14. No han conseguido terminar Takazawa ni Macheroni, ni Radovanovic. bueno pues a ver qué es lo que ocurre el momento como decimos ahí está ya el que ha salido de boxes que va a conseguir cómodamente la victoria tanto en la general como en el grupo 5 y Alejandro Domeno que como decimos, también va a tener la victoria asegurada en el GTO. Aún así, eh, los otros dos escalones del podio, pues aún no están decididos del todo. A falta de 20 minutos, hay 10 segundos de diferencia entre Terminando y Kevin Fernández, que están teniendo un ritmo bastante parejo. Eh, en algunas vueltas, Terminando saca décimas, luego las recupera Kevin Fernández. Eh, de, en esta última vuelta 27-2, Kevin Fernández 28-1. Eh, terminando, eh, ahí le vemos. Ahora Ezequiel terminando, como decimos, eh, tratando de llegar ya a meta y llevarlo ya a casa, conseguir esa segunda posición. Para Virtual Racing Girona, mucha representación de Virtual Racing Girona con con Fructuoso, con Ana Fructuoso, con Sebas Fabregat y también, también, también, también, Bernat Civit, Bernat Civit que también se ha apuntado a esto también por equipos Tenemos al Hispanic Racing Team que está formado por Tomeno y Kevin Fernández todos están ahí también tenemos a Edu Omil que ha formado con Reds Gaming su equipo. Sim Racing Motorsport con Denal Grado balas con Máximo Maccheroni y Mateo Catelán. Eh, y bueno, hay dos equipos de Virtual Racing Girona: Seba Fabi Fructuoso, el Virtual Racing Girona A. Virtual Racing Girona B está formado por el Argentino Terminando y Civit. Y está Cazagua, que eh, también forma con. El forma parte del equipo de goma quemada, goma quemada. Así que bueno, <ríe> interesante, interesante la formación de los equipos en este campeonato. De momento seguimos aquí enfocando a Ezequiel Cherminando, que de momento eh, Parece que, que le está fallando ya el ritmo un poco Estarán ahora en estos 20 últimos minutos Cuando ya llevamos una hora de carrera Ya se nota el cansancio Sobre todo con estos coches que son muy duros Ya sabéis, coches antiguos Muy, muy duros, muy difíciles de conducir Y bueno, parece que las distancias están bastante definidas Así, por así decirlo La más cercana es ahora esta entre Kevin Fernández y Ezequiel terminando 8 segundos y medio de diferencia Y vamos a ver la última vuelta Bueno, pues parece que Kevin Fernández está está apretando más ¿eh? Lleva las gomas más nuevas, parece Y está recortándole mucho ¿eh? Ahora última vuelta, 1.26.7 Para Kevin Fernández Y terminando 1.28.0 la verdad es que lo está recortando bastante, eso sí, 9 segundos. 8,8 de diferencia. Ahora mismo, en la carrera, está bastante bastante interesante. ¿eh? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, vamos a ir viendo por aquí a Ana Fructuoso, por ejemplo. Ahora afectuoso que es quinta en la clasificación de momento 30 segundos de diferencia con Mateo Catelán, el italiano. Aunque bueno, en la general nos pone con Carmine Carpentiero, que va por delante en la general. Tiene 30 segundos más o menos. Carpentiero, que como decimos, es el líder de este grupo 5. Que ahora mismo, bueno. Parece que ahora ya el, tanto el cansancio como los neumáticos ya está conservando un poco 1.34 ya ahora sí que está yendo a, a un ritmo un poco más lento y Ana fructuoso pues que de momento lleva un ritmo bastante bueno no ha cometido ni un solo error y bueno ya he hablado seguro que ahora comete uno espero que no 1.29.4 en la última vuelta para ana fructuoso un 1.28.0 su vuelta rápida no está mal no está nada, nada mal para la piloto o pilota. No, no sabría decirlo. No, me suena raro decir pilota, la verdad. Me suena raro. Siempre estoy acostumbrado a decir piloto. Y ahora decir pilota, la verdad es que eso ya es harina de otro costal. Pero lo del lenguaje inclusivo a veces se me atraganta un poco. ¿Para qué ¿Para qué negarlo? Se me atraganta un poquito lo siento pero se me atraganta un poquito <ríe> bueno eh, volvemos ahí adelante eh, ahora he puesto un poquito el autodirector no hay mucho que rascar ya en estos últimos minutos eh, si queréis decir algo en la... en la en el chat ahí os animo a hacerlo os animo a, a estar en el chat que <ríe> va a estar bastante bien Vamos a ver a Ana Fructuoso. Parece que poco a poco se va manteniendo en un ritmo parejo con Mateo Catelán, la verdad. Eh, 1.29.8. 1.28.9. Alto. Está la cosa igualada. Y de momento eh, vamos a volver a la lucha entre Kevin Fernández y, y terminando. 6 segundos y medio de diferencia, vamos a ver porque parece que puede llegar, puede llegar, puede llegar y vamos a ver, uy, parece que se me ha ido de aquí de la clasificación Mateo Catelán, me ha desaparecido bueno, es que no, no sale ni en ni que ha abandonado de repente me ha salido, se ha se ha vuelto loco el overlay otra vez y ha desaparecido, bueno pues una posición más para no fructuoso que va a quedarse la cuarta posición seguramente tiene Dos vueltas de diferencia con Kevin Fernández. Así que bueno. Muy buena posición para la conductora de Virtual Racing Girona. Bueno, ahí vemos que está adelantando ahora el doblando al Chevrolet de Trenzano. Trenzano que de momento va a acabar tercero. Vamos a, por si alguno no se ha enterado, eh, bueno, ya... Creo que sabemos ya cuándo ha parado... cuando ha acabado la ventana. Porque nos ha desaparecido el puntito, los puntitos que había alrededor, al lado de, del nombre. Y bueno. Edu eh, 1000 lidera. Eh, con... Diferencia holgada. Ya eh, creo que va conduciendo con la mano en la ventanilla. O bueno, no. ¿Qué digo? Si acaba de hacer la vuelta rápida. 1-14-4. Acaba de hacer Edu y machacando, eh, humillando a todo el mundo. Hace la vuelta rápida. Y vamos a ver si la vuelve a hacer otra vez. Porque parece que va como un tiro. Se va a encontrar ahora ahí con el Chevy de Tenzano. Bueno, sin problemas. Parece que no le ha molestado mucho. Y vamos a ver esta, esta vuelta. Porque parece que puede volver a hacer la vuelta rápida. No, se quedó en 1.15. Bueno, en 2000 primero, segundo es Luis Jaén. A tres vueltas ha tenido un accidente serio. Eh, ahí vemos que está deformado el coche un poco. Había llegado al box sin la. sin el morro, sin el capó. Y va a quedar segundo. Eh, tercera, tercera posición de la general para Alejandro Tomeno. Primero en el GTO. Después el segundo. Terminando en GTO. Kevin Fernández tercero en esta categoría que bueno vamos a ver todavía puede ser segundo que está a 5,7 5,7 en, eh, en la clasificación y luego cuarta posición para Ana Fructuoso y bueno hoy están ahí en paralelo la parejita están justo Seba Fabela y Ana Fructuoso los dos se pican <ríe> a punto de estado de chocarse los dos Cuidadito, cuidadito Que luego hay peleas en la casa, eh Cuidadito que hay peleas en la casa luego eh, Bueno, seguimos repasando Como decimos Ana Fructuoso Es cuarta en GTO Y bueno, eh, interesante De momento terminarían todos los grupos 5 Habían empezado 7 y terminarían los 7, eh Carmine Carpentiero lidera En esta categoría de grupo 5 Luego tenemos a Jessly que se ha marcado una buena remontada hasta la segunda posición. Muy bien para Jesli. Luego tercera posición para Trenzano, el andorrano. El piloto del equipo a fondo por la bella. Y cuarto está su compañero Margatel. Ahí está. ¿eh? Cuarta posición de la general. Luego tenemos quinto a Sebas Fabregat. En su Chevy de Monza Sexto es Bernard Civit. Y cierra la clasificación a falta ya de 10 minutos. Carles Fauch. Ahí está, que se está dejando ahora pasar por Trenzano. Está siendo doblado. Y vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de ahora. Eh, vamos a quedarnos aquí en esta batalla. En la distancia. En 10 minutos todavía le puede alcanzar Kevin a Terminando. De momento ahí vemos no le. No tiene contacto visual con. El coche, creo que ese de delante es un Capri, me parece. Sí, es un Capri, creo que es el de Carpentiero, si no me equivoco. O puede ser el de Margatel. Uy, uy, uy, bueno, a punto ha estado, a punto de, per, de perderlo Kevin Fernández. Ahí está, se deja pasar por. Por. Luis Jaén. Bueno, vamos a escuchar este coche... Bueno, pues ahí veíamos a. Uy, espérate que me tengo los niveles muy altos. Veíamos a Kevin Fernández. De momento, 6 segundos entre los dos. Parece que ahora Kevin Fernández parece que ya le están desfalleciendo un poco los neumáticos. 1.28-1 para Kevin Fernández. 1.27-0 en la última vuelta para terminando Parece que Cherminando está poniendo pies en polvorosa. ¿no? O parece que está gestionando esta parte final de carrera y parece que tiene un poquito de goma todavía en ese ford mustang de imsa y bueno un coche que es parecido al que podemos encontrar también en eh, en, en el dtm 92 fueron creo que dos coches que, que importaron para el dtm aquel año de américa pero vamos creo que tomaron parte en pocas carreras y bueno creo que se confirma mateo catalán que ha tenido problemas con el internet Parece que ha tenido problemas. Y... Eh, no ha podido eh, terminar la carrera. Una lástima. Una lástima porque venía haciéndolo muy bien. Y... Eh, finalmente no va a poder terminar. Eh, bueno. Eh, quedan ya 8 minutos. Como decimos, eh, la carrera va a terminar. Eh, las distancias están bastante... Des, eh, abiertas bueno, tengo otra vez problemas con, el, con, con los cascos se me desconectan, tengo que mirar el conector o no sé si será el eh, los cascos o el conector de los auriculares así que bueno <ríe> perdonad esto, estos lagazos y estos problemas técnicos y si se escucha por el micro de repente el sonido de los coches escucha como repetido. Eh, vamos a irnos aquí a al char. Bueno, ahí vemos a Pau Alasá que... Eh, que cómo va esta carrera de supervivencia nos dice. También Paco FS que anima tanto a Ana como a Seba eh, También ahí está. Y Pau Alasá que nos dice música, música para los oídos. Y bueno, yo, eh, eh, bueno, otra vez, Ay, perdonadme, que es moverme un poquito y, y vuelve a fallarme el sonido. A ver, ahora no se oye nada, no oigo nada. Perdonadme, porque ahora sí que sí, parece que se me ha ido el conector a, a tomar por saco. Vamos a ver si escucho algo ahora. Ahora sí, vuelvo a escuchar, no sé si ustedes vuelven a oír algo. Pedimos disculpas. Bueno, pues seguro que, que si te gusta el sonido, también te gustará el sonido de, de este, eh, el Audi. ahí teníamos el sonido de, de audi increíble cómo suena esta máquina cómo ruge, como decía antes eh, increíble los sonidos aquí en este juego la verdad es que el, a nivel de sonidos está bastante conseguido eh, este juego y vamos a ver ahora qué es lo que ocurre bueno quedan ya cinco minutos para terminar esta carrera esta primera en Mito Ohio De momento. Eh, 2000 va a ganar en, en el grupo C. Mira que teníamos 7 y al final solo se, se nos presentan 3 o 4. Bueno. Esperemos que se apunte más gente. En el futuro de momento, como decimos. Eh, hay hueco para 11 en cada categoría. GTO la tenemos cerrada, aunque... Estoy a la falta de confirmar si hay un piloto que creo que al final iba a dejar su sitio Tenemos 8 en grupo 5 así que nos quedan tres huecos para completar la parrilla de grupo 5 Y siete pilotos tenemos en grupo C inscritos Aunque hoy solo han podido correr 3 Takazawa no ha podido terminar eh, Nos quedan pues cuatro plazas en el grupo c por completarla para completar las inscripciones ya después pues tendremos reservas en caso de, de que no puedan correr eh, bueno eh, cuatro minutos ya para terminar eh, vamos eh, a seguir saludando por ahí sigue diciéndonos los Alasá saque que los silhouette. Eh, uno de los siluetes también tiene un sonido parecido <ríe> Le encanta, le encantan los sonidos, le encantan los sonidos. Eh, bueno, la verdad es que es eso: los mejores sonidos. Y Aseto también tiene un mod, Aseto Corsa, pero Race Room es el mejor. Eso es lo que nos dice Pau Alasa. La verdad es que es eso: de, de sonidos es muy, muy bueno. Es de lo, de lo más mm, fiel a la realidad que he encontrado. Porque la verdad es que, por ejemplo, coges el, el Porsche, el 911 clásico de, de toda la vida, en cualquiera. De sus categorías y suena prácticamente igual que, que cualquiera En la vida real Así que Interesante Interesante eso Podemos decir que, que está muy bien conseguido eso Y bueno, eh, no sé hacia dónde enfocar más No hay mucha batalla El autodirector nos manda de nuevo a, a Eduomil y vamos a ver eh, por detrás, bueno, detrás del grupo 5, pues también está todo muy decidido. Vamos a ver a Carmine de Carpentiero, por ejemplo, nos vamos a subir en el coche de, de Carpentiero. lo teníamos ahí estaba ese capri precioso la verdad es uno de los coches que, que a mí más me aunque no lo parezca me, me gusta ¿eh? no, no tiene un diseño tiene un diseño que llama la atención la verdad no un coche así tan plano tan pero aún así tan bonito no no suele es, es llamativo la verdad eso sí me encanta me gusta cómo suena me gusta cómo corre Aún no lo tengo, creo que no tengo ningún coche de, de grupo 5 adquirido, pero eh, seguramente intentaré pillarme alguno. Eh, y creo que tiene todas papeletas de que este o el 935, como decimos, que lleva Bernard Civit, que. Como decimos, es un. Fabcar, pues es un fabricante americano que cogió un Porsche 935 y lo adaptó le hizo unas pequeñas adaptaciones y lo preparó para eh, los campeonatos americanos aquí lo tenemos bueno no lo tenemos en todo su esplendor porque ha perdido el morro. ha tenido una salida de pista se ha ido ha chocado y, y bueno ahí lo teníamos eh, a, ahí lo tenemos a ver la sexto en la clasificación de grupo 5 aguantando ha tenido bastantes batallas eh, al principio y Seba Fabia, como decimos, ahí está corriendo como de, con ese top 5. Vuelve a estar ahí en el top 5. Estuvo en el top 5 del, de la primera temporada de la Iron League. Y eso que no copaba, que no llegaba a los 5 primeros puestos. Nunca, nunca ha llegado al top 5. Pero por regularidad, por estar siempre ahí, por acabar todas las carreras, consiguió llegar a la quinta posición de la general la pasada campaña, vamos a ver qué es lo que hace en esta, pero vamos, seguramente como eh, Carpentiero, Jessly, Tenzano y Gatel no anden atentos eh, puede dar la sorpresa, Sebas puede dar la sorpresa eh, vamos a ir adelante, vamos a volver con Tenzano, por ejemplo oh, oh, oh, que se va por la hierba que se va por la hierba, Tenzano ya tiene que estar bastante cansado, bueno, eh, ya estamos en la última vuelta, estamos terminando ya Llegado el marcador a cero. Y vamos a terminar ya la carrera. Va a ganar Eduomil ¿eh? en la categoría de Grupo C. Y Kevin Fernández, que parece que se va a quedar ahí en... a tres segundos y medio de terminando. Le ha ido recortando, recortando, recortando. Pero parece que no va a ser suficiente. Vamos a enfocarle un momento. Ahí está, no nos sale la comparativa ahora en el overlay. Y cuidado, bueno, ¿qué ha pasado con Bernacy? Le ha alcanzado Carles Fauch, ahora en la última vuelta. Vamos a tener Jaleón la última vuelta. Y ahí está Eduomil que va a llegar a la línea de meta. Va a ganar Eduomille. Victoria para 2000 Y bueno, vamos a ver porque Kevin Fernández parece que al final no ahí está llegando a meta. Y Tomen aún no ha llegado a meta, me parece. Y Civit... Civit sí, le ha adelantado Camelhouse. Parece que algún tipo de problema ha tenido Bernard Civit. La verdad es que estaba yendo bastante lento. 1.40. Yo creo que al perder el morro pues no, no ha conseguido eh, domar el coche. O por lo menos ha tenido que perder ritmo. No quería hacer una parada más. Y... Ahí está Tomeno, que bueno, intenta hacer un derrape. Y va a llegar a la línea de meta. Ahí le vemos. Jesli ya ha llegado a la línea de meta. Y no sé si. Sí, ahí está Carpentiero. Ganador en el grupo 5. Y. Uy, ¿qué hace Jesli? ¿Qué hace Jeslo? Creo que aquí ha cruzado la meta. A Vela se ha quedado sin gasolina. Jesli ha llegado segundo porque ya estaba doblado. Creo que ha cruzado la línea de meta. Vamos a ver si lo veo. No, Epa, que se me va. Sí, creo que ha cruzado la línea de meta. Me parece, me parece. Va a llegar ahí Trenzano. Sí, no le están bajando la clasificación a Jesli. Pero creo que, que ha conseguido llegar. A ver, eh, seguimos mirando, seguimos mirando. Eh, segundo, ahí vemos a Luis Jaén que ya ha llegado. Bueno, ya se hace, cierra la clasificación. Edomil, Luis Jaén. Eh, Tomenov terminando Fernández el podio de grupo del GTO Carpentino jesli Tenzano Es el podio de el Grupo 5 Bueno pues termina ya la carrera Termina la, esta carrera Interesante Ha estado Ha estado ahí ahí Ha habido mucha emoción en en el grupo sobre todo en el grupo 5 y bueno jeje, vamos a, a ver si tenemos el placer de hacer alguna entrevista Y ahí está de momento jeje, perdonadme que sale por detrás las repeticiones que me he puesto en la misma ventana de, de la repetición Perdonadme y vamos a ver, ahora he quitado otra cosa que no es. Perdonadme, perdonadme. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Ahora nada más sale ahí el circuito. Como decimos, precioso circuito de Mid Ohio. Y bueno, vamos a ir a disco a ver si alguien entra. A las entrevistas. De momento nadie. Poco.. Poco que decir, a ver. Voy a decir a Kevin Fernández que sí. Bueno, aquí tenemos ya gente conectándose. Tenemos ya Bernat Civit. Muy buenas, Bernat. Uy, a ver, no se te oye. Espérate, no se te oye, verdad Por lo menos yo no te oigo, espérate. Que otra vez tengo problemas. A ver, si soy yo. Uy, a ver. Un momento. A ver, eh, eh, eh, eh, eh. vamos a ver, aquí está hablando todo el mundo y no me entero de nada ¿Qué es lo que pasa A ver eh, eh, eh, eh. Bueno, ahora, ahora, a ver, estoy escuchando a alguien, vamos a, a empezar ¿A quién escu escuchas? Ahora, a Bernard, te escucho a ti, perfecto, aquí vale, estamos yo... ahora, perfecto Muy buenas, Bernard, vale. ¿qué tal? Pues muy bien, aquí contento de haber terminado con todos los problemas que he tenido por aquí. ¿ver? Bueno, bien. bueno me, me alegra saberlo. Eh, a ver, sí, perfecto. <ríe> y bueno, eh, eh, se me, me brincó, se me brincó un poco el tema y, y cuando me, se despertó estaba en una pared. <ríe> oh, eh, sí, ya hemos visto que ha llegado sin el morro. Al menos, por lo menos, ha conseguido llevar los puntos a casa y eso es lo importante, ¿no? <ríe> pues sí, la verdad lo que pasa es que me ha fastidiado porque me parece que lo he cagado con la estrategia con los neumáticos y esto iba muy mal pero uh -huh. no hacía tiempos buenos pero bueno me lo he pasado muy bien que eso es importante bueno eso es lo, lo bueno y bueno eh, sí. qué tal hemos visto que has estado en muchos en muchas refriegas también eh, en, el, en el, en todos lados y ¿Y, ¿Y qué tal ahí las luchas con, todo, con, con los demás? Pues la verdad es que ha estado muy bonito, la verdad, muy limpio y todo esto. si hablas conmigo, con Sí, sí, sí, hablo contigo, hablo contigo, sí. Vale, perfecto, perfecto. Pues las luchas no, ha estado muy bien, yo me lo he pasado divino. O sea, que no, todo. Lo que pasa es que es complicado porque todos los, los, los grupos C y los grupos GTO, pues claro, cuando te pasan, hostia, está es, todo el rato controlando el tema, pues, pues hostia, estás muy atento. Bueno, pues eh, nos vemos en dos semanas en Moteji, ¿verdad? Sí, señor, allí estaré. Bueno, pues muchas gracias, Bernard. Eh, vamos a hablar con O'Mil, ganador de la carrera de hoy. Muy buenas, O'Mil. Hola, hola Frank, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, se, se vio la carrera? Bueno, pues se vio bastante bien. Eh. Una pena que haya habido poca participación eh, en el día de hoy. Y vamos a ver, eh, tomé Tomeno, creo que se te escucha mal, intenta silenciar el micrófono, porfa. Y. Ahí está, ahora mejor. Eh, una pena que haya habido poca por participación y, y pero aún así ha, has conseguido divertirte un poco. Sí, sí. A ver, es una pena. Al final no sé qué le pasó a, a Rey, pero bueno, Tres, tres un poco. Pues no, que hay... Bueno, no hay mucha salida a veces Pero bueno, sí, es todo divertido eh... Una carrera de, de aguantar que, que me pegué Unos tres o cuatro trompos pero... <ríe> <ríe> eso es, hemos de visto que, no. que De repente te ha te adelantado Luis Jaén Y hemos dicho, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, sí, sí. sí aparte, eh, no tuve mucho tiempo Para preparar un poco el coche Y, y lo que toqué de setup fue con, con Depósito, pues, que te tarda muchísimo este coche en meter la gasolina. Todo salí lleno y se comportaba distinto y bueno, que susto por aquí, susto por allá, pero bueno, acabamos. ¿no? <risa> bueno, me, eh, importante que, que has llevado los puntos a casa, primera victoria. Y bueno, ¿qué esperas de, de Motegi dentro de dos semanas? A ver, Motegi. A priori es un circuito más para estos coches, por lo menos para mi categoría, porque es que en Mido Jayo es un. entre que es pequeñito. Medio montaña rusa y tal, es jodido de arreglar esto. Pero bueno, el motivo es más plano, claro, más, más rectas, no más más rápido, pues a ver qué tal. <risa> a ti. Buenas tardes, Fran, o buenas noches ya. <risa> Ya ves. Sí, la verdad que ha sido bastante cómoda. Ya en quali, vamos, no sé si era porque se estaban guardando algo los, los serbios o, mm. o no sé, pero vi que le metía un segundo en quali y digo, tío pero que voy un pelín sobrado. Bueno, y después en carrera, nada más que ha empezado la carrera, me lleva una hostia por detrás, digo, hostia, ¿qué es esto? Y cuando he visto que eran ellos dos, digo, pues ya está, pues esta carrera va a ser muy tranquila, la verdad. Y así ha sido. Sí, bueno, parece que, que la sanción de, de los dos pilotos de Macheroni y, de, y, y, de, y del Serbio, pues bueno, se han saltado la salida, han sido descalificados y... Bueno pues se te ha allanado el camino por lo que se ve. <risa> sí, sí, la verdad que ha sido ha estado fácil, la verdad. Pues, yo estaba entrenando todo el tiempo con, con Kevin y, y ya cuando he visto que Kevin era el que estaba detrás mío, digo, bueno pues nada. Además estaba pues hablando con el juego por Discord que el podium es tuyo, así que ya, se está pegando más, a verdad, a Avenida civit Bueno, pues Oiga, José no, Alejandro y bueno, tenemos también a Kevin Fernández Catalán que Aquí como hemos dicho, se ha adelantado eh, a, bueno, has estado a poco a poco momento, de conseguir eh, el doblete con su compañero, eh, se ha quedado finalmente Chernillo el segundo pero Vamos a ver qué otro ¿qué tal la carrera sí. desde el de punto de vista de Kevin? En el Papcar, bueno, las salidas pues decisión, como se ponen paralelo. Es una Cosa muy rara, creo que no se han leído bien las normativas, pero bueno, en la realidad a todos los que nos la hemos leído y hemos practicado ha estado bien. Pero vamos, ya cuando ya se inició la carrera, que estoy yo ya el segundo, y bueno, pues mejor, pues ahora, a tirar millas. Y nada, lo único, pues lo mismo que dice Alejandro, es todo ahí con él y bueno, pues a disfrutar un poco. Lo único, por ejemplo, Ezequiel, eh, me ha previsto una buena parada en voces, porque yo pensaba, eh, voy a esperar más minutos para entrar yo antes que Ezequiel y así poder. Pero nada, al final, a últimas vueltas, a nada del final, ya le tenía yo a menos de dos segundos, eh, ya nada, nada. Pues sí, sí, la verdad es que sí, ya he estado entrenando un poco con la EA, no es lo mismo, pero va a ser un, bastante chula la carrera de Montegui, la verdad es que sí. Bueno, esperamos verte allí, muchas gracias Kevin, muchas gracias Alejandro, que estabais los dos ahí escuchando. Y bueno, vamos a terminar esta ronda de entrevistas con Sebas Fábregar, muy buenas Sebas. Bueno, Sebas no Ana. Ah, oh, Ana, es que en el disco veo que pone Sebas y digo es Sebas. Bueno, Ana, muy buena Ana. Bueno, primera muy buenas, experiencia. Eh, eh, bueno, he tenido un problema con el con el, los cascos y el micrófono y digo bueno pues ponte tú y ya está. Ya está, ya está. Bueno, eh, bueno, ¿qué tal Ana? Eh, la carrera ha estado ha estado bien. Al final cuarta, es como. Como tu pareja se vas vas eh, poquito a poco escarbando, como digo yo, y, y cuarta posición a, a la puerta del podio. la verdad es que, eh, bueno, son, son difíciles de llevar, pero son muy divertidos y, y bueno, alguna vez te da algún susto de que se te va el culo ahí y dices, madre mía, sueltas gas y vuelves a empezar, ¿no? Como aquel que dice y cruzando los dedos para no, para no irte a la hierba, pero... Pero sí, sí, ha estado ha estado guay Sobre todo cuando, bueno, te vienen a doblar La verdad es que los, los, los rápidos No, lo que más me ha costado Ha sido adelantar a los a los del Grupo 5 Porque mm. claro, en, en recta son muy rápidos Pero luego en curva, y yo intento pasarlos Pero claro, yo sé que a ellos les cuesta Y, y pillar el hueco ahí, bueno Pues no, vuelta sí. tras vuelta hasta que Lo consigues Exacto, eh, se, se pone de manifiesto por lo que he visto Que en, eh, sobre todo en la aceleración Son muy parecidos, pero luego en curvas sí que el grupo, el GTO son mejores. No sé si, si, si se nota ahí ya en la pista, mejor. Sí, yo, yo lo he notado. O sea, lo que pasa es que porque en, las, en las curvas me los comía. Incluso a veces, de golpe porrazo tenía que frenar de repente porque digo que le doy. Pero sí, pero sí, sí, lo que cuesta es pillar el hueco sin, eh, sin eso. Sin joderte a ti hablando en plata ni al otro. Exacto. Bueno, pues Ana, no sé si se va a querer hablar un, un, un poco o. No puede ahora. Bueno, bueno. Dale un, dale un saludo de, de, de mi parte y bueno, muchas gracias, Ana. Nos vemos en dos semanas en Moteji en y a ver qué, qué tal, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, a ver. Menos mal que dos semanas para, para poder entrenar. Sí, sí, dos semanas que, que el circuito es bastante duro, los coches también. Y, y seguramente será será interesante. Sí, muchas, muchísimas gracias, Fran. Bueno, pues gracias a ti, Ana. Bueno, pues vamos a ir ya cerrando ya Este. Esta sección de, de entrevistas. Cerramos ya la retransmisión. Espero que hayan disfrutado ustedes sí, ahí, está, en bueno, de, de pues, Pido, ahí en casa de esto. Pido perdón, nuevo. Porque he tenido problemas con.. Ahora se está pegando a Berna Civit, a Berna Civit. con el filo, la cameranía. Vamos a ver al final. No hemos dicho y bueno, usted con, con los mejores momentos de esta carrera con los skylines. Pero de momento eh, espero que vamos a de disfrutar dentro de, eh, de la semana en eh, Circuito Demo de aquí. Vamos a ver qué es lo Muchas que pasa. Muchas gracias, señores, señores. A ver la Hasta la Cibit. próxima. A... En el Papcar, uy, vaya a punto de tocarle, viendo el control se ponen paralelo. Saber la y Bueno, se van a tocar, se van a tocar, casi se tocan Y tercer, eh? vemos por ahí salta si la ubicación, vamos a rematar a Alejandro Tomeno eh, Y bueno, terminando que ahora parece que le eh, ha dado caza la tarea cazelán, ahí vemos a Edu que está doblando, laques, hay que tener mucho cuidado con estos laques y uy, uy, uy, uy el fue, se fue Catalán, se fue Catalán. tiene que un poco confusa así que bueno eh, seguimos aquí <risa> la verdad es que madre mía ya lo sé ya, ya estoy aquí un poco digo vamos vino ver vino no es increíble no <risa> no. sí, sí, eh. vamos a ver qué es lo que vamos a ver interesante ver cómo se desarrolla eh, y bueno parece que uy uy uy ya tocado ahí un poco se va se estrena ha tocado a ver y, ah, ah, bueno, y sí, se había dejado doblar, Sorbusa en. Y vamos a ver, ahora puede aprovechar Yesi. y Vamos a ver porque puede perder el atleto, está tentado, está en el paralelo, le ha metido el coche, pero la aceleración descomunal de este el Vamos a ver si intenta en la zona revirada del circuito de Mid Ohio. Ahí la carrera del el circuito de Mid Ohio campeón con el vaya ya ha tocado ya ha tocado por detrás intenta recuperar ver la fin el desgaste pues eh, están a uno y bueno voy vaya paseo por la hierba de mateo caterón pero que ha hecho se ha ido a toda pastilla por la hierba vamos a cómo lo salve cómo lo salve cómo lo salve madre mía no ha saldado el cliente alguno madre mía lo que ha hecho mateo caterón ¡Oh! Increíble. madre mía bueno vamos a intentar volver aquí bueno ahí me ahora en la contra estaba ¡Hola! ¡Oh, no! se le va a adelantar hasta por por dónde le ha pasado por dónde le ha pasado <risa> ahora viene la recta ahora viene la recta aquí es donde